Hola desde Vacúnate Vacúnalos. Hoy abordamos otra de esas vacunas que está todos los años en el candelero, la gripe. Nos cuenta cómo se utiliza esta vacuna María Robles. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Vacúnate Vacúnalos. Esta vez hablaremos sobre una enfermedad que pasa desapercibida entre nosotros, la gripe. ¿Qué es la gripe? ¿Por qué ha ocasionado y causa tantas muertes? La gripe es una enfermedad ocasionada por un virus llamado influenza. Existen tres tipos de este virus, A, B y C. El A y el B son muy importantes en la actualidad porque son virus capaces de provocar cambios en su material genético, es decir, que son capaces de producir nuevos tipos de virus de la gripe. Ello provoca que la OMS constantemente estudie su morfología y sus cambios, porque pueden llegar a ocasionar una pandemia, es decir, pueden llegar a producir infecciones que afecten a todo el mundo. ¿Y qué síntomas ocasiona la gripe? La gripe es una enfermedad contagiosa, es decir, se transmite muy fácilmente de una persona a otra, y en un periodo de uno a tres días ya se pueden presentar los primeros síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? la fiebre alta, el dolor de cabeza, el dolor muscular, articular y el cansancio extremo, que puede ir acompañado de una tos seca, de secreciones nasales y de un dolor de garganta. No es frecuente, pero puede suceder que personas infectadas con el virus no desarrollen ningún síntoma. Todas aquellas personas que hayan desarrollado los síntomas que he mencionado, es lo más habitual que en un periodo de una semana y sin necesidad de atención médica se hayan recuperado totalmente. Sin embargo, existe un grupo de población vulnerable, sobre todo los mayores de 65 años, que pueden desarrollar complicaciones como la bronquitis o la neumonía y, en casos más graves, incluso una muerte. ¿Cómo se transmite la gripe? La gripe se va a transmitir fundamentalmente a través de la vía aérea o por el contacto con secreciones nasales contaminadas con el virus o con las manos de otra persona. El factor fundamental en la transmisión de la gripe son los niños. ¿Por qué? porque los niños tienen una carga viral mayor que en los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que transmiten el virus durante un mayor tiempo y además en mayor concentración. ¿Por qué es tan importante vacunarse? Es tan importante vacunarse porque la OMS estima que cada año de 3 a 5 millones de personas desarrollan un caso grave de gripe, de las cuales se producirán entre 290.000 y 650.000 muertes al año. Además, en los países desarrollados, como pueden ser en Europa... La mayor parte de las muertes en mayores de 65 años se deben a la gripe o a complicaciones derivadas de la misma. En España, en la temporada del año 2017, se notificaron un total de 2.800 casos graves, de los cuales un 22% llegaron a necesitar de cuidados intensivos, es decir, de ingreso en el hospital, y de ellos un 17% fallecieron. ¿Hay grupos de personas que sean más vulnerables a padecer la enfermedad? Pues son vulnerables todas aquellas personas mayores de 65 años y las menores de esta edad que puedan desarrollar complicaciones. Por ejemplo, personas con síndrome de Down, obesidad mórbida, diabetes, insuficiencia renal y niños mayores de 6 meses y adultos que tengan enfermedades crónicas como pueden ser las que afectan al corazón. Luego encontramos también que deben vacunarse todas aquellas personas que puedan llegar a transmitir la enfermedad a otras vulnerables, como pueden ser todos los personales sanitarios, ya sea de hospitales o de residencias, o mismamente familiares de las personas anteriormente mencionadas. Y también es importante, o se recomienda la vacunación en el personal público, es decir, en los cuerpos de bomberos, en los policías, etc. ¿Cuál es la situación en España con respecto a la gripe? En España, actualmente, existen dos tipos de vacuna contra la gripe. Una de ellas son las vacunas inactivadas, que recordaré, son aquellas vacunas formadas por el virus muerto y que no pueden, por lo tanto, producir la enfermedad. La otra variante de la vacuna es la vacuna atenuada, formada por el virus debilitado. Sin embargo, actualmente en España se siguen empleando más las vacunas inactivadas. En cuanto a las recomendaciones para la vacunación, se recomienda que todas las personas de riesgo se vayan a vacunar antes de que aparezca el caso de la gripe, que suele ser en el hemisferio norte durante las dos primeras semanas del otoño. ¿Cómo se va a llevar a cabo la vacunación en la población contra la gripe? Pues va a depender de los dos grupos poblacionales que vamos a diferenciar. El primero de ellos está formado por los niños mayores de seis meses pero menores de nueve años. A todos ellos se les vacunará de la siguiente forma. Si han recibido una dosis de la vacuna o ninguna van a recibir ese mismo año dos dosis de la vacuna, separadas por un intervalo de cuatro meses. Si esos niños ya han recibido dos o más dosis de la vacuna, aunque no hayan sido consecutivas, llevarán a cabo la misma pauta de vacunación que los adultos y que los niños mayores de nueve años, es decir, una dosis de la vacuna de manera anual. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por compartir un poco de sus conocimientos. Y aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos durante una noche más.